Continuando con el módulo de dispositivos electrónica de potencia, vamos a ver el tema 5, las distintas topologías de convertidores que vamos a analizar a lo largo del curso. Entonces empecemos con los esquemas de conexión de fuente y de carga. El primer esquema es el de tensión-tensión, es decir, parto de una fuente de tensión y voy a controlar la tensión sobre la carga. El siguiente esquema es corriente-corriente, parto de una fuente de corriente y controlo la corriente sobre la carga. Los otros dos esquemas son los esquemas mixtos. Tensión-corriente, donde se parte de una fuente de tensión y se controla la corriente en la carga, por ejemplo, modulación delta. Y el esquema corriente-tensión, donde se parte de una fuente de corriente y se controla la tensión sobre la carga. Entonces vamos a ver las distintas topologías. La primera topología que tenemos aquí se utiliza para troceado. La siguiente topología se utiliza, por ejemplo, para inversores monofásicos. La tercera topología y la cuarta corresponden a rectificación monofásica, trifásica, media onda. Rectificación onda completa monofásica. Rectificación onda completa trifásica. Inversión monofásica, media onda, inversión monofásica, onda completa, inversión trifásica, inversión trifásica para carga en delta. Con esto hemos visto las principales topologías que vamos a analizar a lo largo de los distintos módulos del curso de electrónica de potencia. Cada una de estas topologías tienen distintas características y distintos componentes que se pueden realizar. En estos casos se modelaron todos como interruptores ideales, pero pueden ser esos interruptores ideales reemplazados por cualquiera una de las componentes que hemos visto dependiendo de los requerimientos que necesitemos. Por ejemplo, para el caso de rectificación pueden ser diodos, pueden ser tiristores, pueden ser IGBTs. En el caso de Chopper o troceadores con versión de CDC tienen que ser componentes con control del y apagado, puesto que en corriente continua la corriente no pasa naturalmente por cero, entonces no se puede usar ni diodos ni tiristores. Gracias por la atención.